Hola, mi nombre es Stephanie, hago parte del equipo de trabajo de SOPSEGUROS. ¿Te has preguntado qué tan segura y confiable está la información en SOPSEGUROS? SOPSEGUROS tiene una infraestructura segura y respaldada por nuestros servidores de Amazon. SOPSEGUROS también te genera una copia de seguridad dos veces al día de forma automática. También puedes crear tu propia cuenta en Dropbox, sincronizarla con SoftSeguros, seleccionas un día específico para que tu copia de seguridad te llegue cada mes. Recuerda que también a través de SoftSeguros puedes autogestionar tu propia cuenta de seguridad exportando la información por medio de Excel. Esto quiere decir que siempre la información de nuestros clientes va a estar respaldada.